Y es que me faltó todo para dar Sé que yo no te supe valorar Solo queda el recuerdo y la soledad Me mata Y es que yo no puedo Seguiría en tu vida, pero ya es muy tarde para arreglar las cosas que quebré. Y sé que ya está de más. A estas alturas solo queda recordar lo que fuimos, porque ya no volverá. No hay nada que pueda pegar los trozos de la llave que se hunde en alta mar así que de mi amor sin ti fue lo que tuve que pagar nadie sabe lo que tiene ahora entiendo ese refrán mi mundo se vino abajo porque ya no volverás lo que es de verdad importante me lo enseñaste tú y estoy a punto de perderte por mi mala actitud y no hace falta decirte que me haces falta que si te vas de aquí yo recorrería todo el atlas por un abrazo tuyo y un beso de tu boca yo sé que he sido un tonto Pégame si te provoca, pero antes dime nena, si ya no sientes lo mismo Si se te acabó el amor, por culpa de mi egoísmo No pretendo confundirte, eso es lo que menos quiero Solo quiero que me escuches y sepas que yo te quiero Yo me encuentro arrepentido por el daño que te hice Dame la oportunidad y borraré tus cicatrices Ahora cada mañana cuando yo me levanto Por no tenerte cerca, hace más frío en el cuarto Y pido que me perdones porque te cause dolores Si piensas abandonarme, no es para ti tanto. Si tú me olvidas yo me ahogo en este llanto Eres la única mujer a la que amé Y no sabes cuánto Del recuerdo y la soledad Me mata Y es que yo no puedo Vivir sin ti Si hoy te perdón